La grabación está a punto de comenzar. La grabación se inició. Muy bien. Ok. Bueno, gracias eh, por, tu, por los comentarios. Entonces, algo en lo que estamos viviendo en este siglo 21 es que las neurociencias y la eh, estamos en la neurocultura, sí. Estamos en un boom impresionante lo que, de, de, de los usos y aplicaciones de las neurociencias. Y básicamente, si tú quieres vender algo, ponle neuro, ¿sí? A lo que quieras, y eso se vende. sí Entonces, pon eh, neuroergonomía, neuroeconomía, neurosueño, neuropolítica, neurocinemática, neuroreligión o teología, neuromarketing, neurofeedback, neuromodulación, neurolingüística, o sea, ponle neuro a cualquier cosa, y esto la, no, se, se asume que... que eh, ...es de otro nivel y que siga va a funcionar, ¿no? Eh, neurotecnología, ¿no? Entonces, estamos en, el, en, en, en, en un momento de la sociedad donde lo neuro... ...tiene un privilegio abrumador, ¿sí? Y esto, pues, ha, ha conllevado a que muchas personas... ...abusen del prefijo neuro, comiencen a usarlo en todo lado... ...algo que hemos llamado en varios grupos como neurocharlatanerías... Y, y es que simplemente mencionan cositas como neuronas, cerebro, hemisferios, y ya creen que eso es neuro, lo que sea, ¿sí? Y el problema es que estafan y hacen daño a otras personas, ¿sí? Neuropsicoanálisis, cosas así por el estilo, ¿no? Estos son, por ejemplo, algunos de los usos de la neuro, ¿no? Y se sabe que en Hollywood, por ejemplo, las grandes eh, empresas de, de, de, de cine utilizan eh, eh, estudios, mediciones de neurofisiología del cerebro, pues para determinar qué tipo de escenas, qué tipo de... de quedan en el corte final de las películas, ¿no? Entonces la, se buscan eh, escenas o, o que permitan hacer ciertos... Eh, consumo y demás, ¿sí? Eso también, pues, lleva a, a que tú no seas libre ahora de elegir qué ves, ¿no? Sino están jugando con el, con tu cerebro para que consumas eh, ese tipo de cine, ¿sí? En, muchos, en, en, en, en muchas medidas. Lo mismo en los supermercados, lo mismo en muchos lugares. Bueno, cuando funciona. Hay otros, otros contextos en los que no funciona. Esto ha conllevado, este exceso de uso de lo neuro, ha conllevado que lo neuro se usa en todo lado y de una forma casi que hasta ridícula eh, en algunos momentos, ¿no? Yo ayer, antier, no sé, les mostraba a unos estudios que se dan en el tiempo, es que, eh, que el el, el, el, la neurociencia comprueba que el reggaetón es mucho más útil que, el, que la música clásica, cosas pues así por el estilo, ¿no? Las cosas, pues, loquísimas. Eh, bueno, entonces, hay un concepto relacionado con toda esta deformación que tiene el... que tiene el concepto neuro... Y es, y es el de neuromito, ¿no? Y, y cuando hablamos de neuromito, pues estamos hablando de todas estas creencias que son un poco imprecisas, erróneas y hasta fraudulentas acerca del funcionamiento del cerebro. Eh, que se usan en determinados ámbitos de la sociedad, como educación, trabajo, eh, tecnología y el mundo cotidiano, ¿no? Entonces, son, eh, la mayoría de los neuromitos, entonces, son malinterpretación de los hallazgos de las neurociencias, sí, información incorrecta sí, sobre cómo o sea, se funciona el sistema nervioso, verdades a medias o parciales o distorsionadas por algún, para algunos fines, o creencias culturalmente difundidas, por ejemplo, por. Televisión, cine, eh, novelas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, que te tomas una pastilla y te vuelves inteligente, o que te ponen un cablecito del cerebro y te permiten leer los pensamientos, cosas por, como esas, ¿no? Dentro de los... algunos, eh, bueno, ¿cuáles son los peligros? Pero los peligros es que muchas personas son... Eh, Timadas con estos conocimientos, por ejemplo, principalmente personas que se venden como gurús, como eh, casi que sacerdotes, como por decirlo, como los grandes maestros, ¿sí? Eh, a esos hay que tenerles miedo. Hay, hay como unos tips para detectar cuándo te están engañando. Si no te dan evidencias, si no te muestran artículos científicos, no libros, artículos, ¿sí? Si las personas te cambian de tema cuando tú les preguntas o los cuestionas. Si venden eh, soluciones para todo universales, esto, o sea, a través de esa terapia, la meditación, la diagnosis sirve para todo, ¿sí? Eh, si no hay estudios de casos y controles, todo eso, sospechenlo, ¿sí? Cuando se hacen afirmaciones universalistas, así funcionan todos, esto sirve para todo el mundo, ¿sí? Eso, por lo más probable, es que no sea real, ¿no? No funcione. Vemos acá algunos ejemplos como esto de neuroventas, neurocoaching, eh, efecto Mozart, efecto lo que sea, eh, pensología, tomatis, eh, neuromodulación, neuroespiritualidad, eh, cerebro triuno, eh, pensología, eh, masaje neurorelajante, esto, esto es la vaina de... Sí, yo no sé si esto están hablando de, de algo de educación, de algo de diversión para adultos, o qué, a qué se refieren con esto de masaje relajante ante estrés, terapias neurosensoriales. Sí. Y... Entonces, las personas además de ser robadas, timadas, pierden dinero y tiempo, tiempo que hubieran podido eh, usar para otro tipo de intervenciones más eficaces, eh, por lo general, esto va de la mano de mantener hábitos no saludables que generan más daño, entonces, porque no son intervenidos por profesionales como tal. Algo que pa también pasa enormemente con todo esto de, la, de, de, de, las, de las teorías de psicología positiva, ¿sí? que es, es otro ámbito terrible en ciencias, todo esto la, eh, y, las, y las pseudoterapias es que genera frustración. O sea, cuando tú inviertes dinero, ¿sí?, Tiempo, esfuerzo y le pones tus expectativas de cambio, de mejora a unas terapias que no sirven. Al final te deprimes, te frustras, te sientes peor que al inicio. Porque las, muchas veces cuando este gurú te dice que esto le sirve a todo el mundo menos a ti, y te lo, tú atribuyes que el problema no es de la terapia, no es del conocimiento, sino es tuyo, ¿no? O sea, eso pasa muchísimo con todo este cuento de las... Eh, terapia eh, de, de, de los libros de autoayuda, de, de, de cosas de inteligencia emocional, ¿sí? que de todos estos libros de sé feliz, ¿sí? estos libros que encuentra uno en, la, en, en, en las estantes de psicología de Panamericana, que son puros libros de autoayuda, es terrible, ¿no? Entonces, cuando, cuando a ti te dan una conferencia de estas, ves un libro de estos y ves a, a personas que viven, que, de, muchas de empresas multinivel, que, que viven felices, los 10 pasos para ser feliz, los 10 pasos para controlar tu cerebro, los 10 pasos para tener un cerebro saludable, los 10 eso es pura carreta, ¿no? Y entonces esto lo que lleva es que cuando las personas siguen esos 10 pasos y no son felices y no tienen un cerebro saludable y siguen deprimidos y siguen pobres y siguen tóxicos y siguen peleando con los demás y siguen estresados y ansiosos, pues se, se dicen que el problema es de, de uno, no es, de, no es del libro, ni, el, ni la terapia, ni el cine, ¿sí? que me robaron. Y, y, y vienen, pues, peores sensaciones, frustraciones y hasta suicidios, ¿no? Entonces, esto en realidad es un problema grande de salud pública. Eh, cuando se usa con niños es todavía más grave porque en lugar de ayudarlos puedes hacer daño y pierdes tiempo de neurodesarrollo, ¿sí? Y muchos, en muchos casos incluso pueden avalar prácticas sexistas, racistas, sectarias... ¿Sí? que hay que tener cuidado, por ejemplo, este tipo de bobadas, ¿no? Eh, neurociencia aplicada al análisis de la Biblia, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo carajos? O sea, es que no entiendo, ¿no? Y bueno, y, y por lo menos dan un refrigerio intelectual para el alma, ¿sí? <risa> eh, ahora, vamos a tomar el curso de neurociencias para leer la Biblia. es una crítica a la Biblia ni a la religión, son porque tú puedes ser muy religioso y usar bien la neurociencia. Son dos discursos aparte, ¿no? Una cosa no le quita a la otra, pero el problema es cuando haces este tipo de cosas, ¿no? El, entonces nosotros vimos nuestros neuromitos, ¿sí? Algunos de ellos, los trabajamos, los abordamos. Los explicamos algunos de los principales neuromitos son estos, por ejemplo, que solo usamos el 10% de nuestros cerebros. Eh, eso es una creencia bastante problemática, errónea. ¿sí? En realidad, eh, no hay un porcentaje oculto, y esto puede ser reafirmado por muchísima literatura películas y este, por ejemplo, de Heroes, que usaba más, más neuronas y entonces podía manipular eh, materia y doblar cucharas. Esa película Luce que es malísima, o sea, científicamente, bueno, es de acción, sí, pero científicamente eso no hay por dónde cogerla ni en términos de evolución, ni en neurociencia, ni de nada. O sea, esto me nota que asesores científicos no tuvo esa película, ¿sí? Eh, entonces es un mito absurdo Sin evidencias ¿sí? o sea, Esto proviene de literatura de ciencia ficción eh, No hay una zona cerebral No usada ¿sí? Es un mito más de novelas eh, después de estas novelas entonces alguien dijo que no, que Einstein en un periódico, eso fue un artículo de un periódico por era gringo sensacionalista, que se había descubierto que Einstein usaba más partes del cerebro, entonces todo el mundo le copió y, y se vino el mito de que entonces que los genios como Einstein más, usaban más partes del cerebro y eso es falso. ¿Sí? El, las neuronas son las son células que más consumen energía en el cuerpo y tener células tan garosas que no hacen nada no es bueno en términos adaptativos. Y en últimas, hay un proceso de selección neuronal. O sea, se seleccionan las neuronas que se necesitan y las que no se necesitan se eliminan, se mueren. Esto es importantísimo en desarrollo. Entonces, esto no tiene ningún sentido, este mito. Con el cuento de los potenciadores cerebrales, entrópicos y, y, y drogas, smart pills y cosas por el estilo, es una deformación del conocimiento en psicofarmacología. ¿Sí? Eh, y pues, es... es, es, es está fomentado por ese tipo de películas como esta de, ni me acuerdo cómo se llama esta película, o esta de, Ma, de, de Matrix, donde se, se le ponen un cable, y le mandan supuestamente, o sea, como esto está fomentado en ciencia cognitiva, entonces el aprendizaje es información, entonces si fuera cierto que el aprendizaje es información, pues yo te lo mando a través de un cable, y tú aprendes Kung Fu a manejar un avión, un helicóptero, lo que sea, no tiene sentido tampoco, ¿sí? o sea, así no funciona el cerebro. Eh, entonces si bien es cierto que los fármacos pueden cambiar cómo funciona el cerebro ni crean ni aumentan habilidades la única forma de aprender y ser mejor en algo es entrenándose <ríe> ¿Sí? este es otro mito pues que fue, claro, proviene de las teorías de por allá de los años 60 sobre dominancia hemisférica y, y especialización hemisférica, pero en la actualidad no tiene sentido decir que el hemisferio izquierdo es lingüístico, lógico, racional y el derecho es, eh, es, es emocional, el emo eh, holístico, artístico, eso no, no tiene sentido. ¿sí? Eh, las funciones complejas... ...necesitan comunicación interhemisférica, la especialización hemisférica es un resultado del aprendizaje... ...no una precondición para el aprendizaje, y por lo tanto todo eso que eh, diga que nosotros, eh, eh, que los artistas son zurdos... ...y usan más el hemisferio izquierdo, o no, o que los matemáticos usan más el derecho, eh, no, no, no, eso no, no tiene sentido. Y o sea, ni la, ni nunca se encuentra nada por el estilo cuando no hacen mediciones y peor cuando uno ve terapias basadas en estas bobadas, ¿no? O cursos. Uno ve entonces cursos que dicen, te vamos a hacer un test de personalidad para ver qué tipo de cerebro tienes. Ya uno ahí, pues a mí me dan ganas de llorar, ¿sí? Entonces, y las categorías son, eres cerebro derecho anterior, eres cerebro izquierdo posterior. Dividen en cuadrantes, es, es, eso no tiene ningún sentido. Es como cuando hacen eh, eh, todo este cuento de, de, de los estilos de aprendizaje, eso no tiene sentido desde la neurociencia tampoco. ¿Sí? Lo otro es esta pendejada del cerebro triuno, que tenemos un cerebro mamífero reptil y que entonces que si estás deseoso sexualmente o iracundo, estás puto por algo, entonces se activa tu cerebro reptil y que si sientes amor el mamífero y que si razonas el del de, el delfín y el, de, y el de... no, eso no tiene sentido, el cerebro, pues, hay un artículo muy bonito que se llama el cerebro no es una cebolla, o sea, no está compuesto de capas. Nosotros durante nuestro desarrollo lo que hacemos es ir interconectando diferentes regiones en tiempo real, en diferentes patrones electroquímicos, bioquímicos eh, y fisiológicos para poder funcionar. Entonces no funcionamos por partes, se funciona como un todo, no por partes. ¿sí? Entonces no tenemos un cerebro triuno, no tenemos tres cerebros en uno. ¿sí? Eso es una teoría caduca, vieja, que no se mantiene. Lo otro es este tipo de teorías que dan lugar a prácticas sexistas, como que hay cerebro de mujer y cerebro de hombre, y eso no es así. Lo que muestra la evidencia es que cuando se encuentran diferencias marcadas, son más el producto de la cultura, son más el producto de... Eh, la, la enseñanza de una cultura sexista que, eh, porque el cerebro es plástico, tú lo moldeas de acuerdo al contexto. Entonces, si es un contexto machista, pues vamos a encontrar más diferencias de cerebros entre hombres y mujeres. Si tienes un, un contexto más equitativo, pues no vamos a encontrar muchas diferencias. ¿Sí? Y cosas, por ejemplo, que no se sostienen es el concepto de multitarea y menos que las mujeres son multitareas y que no están para el prejuicio, que entonces son, eh, que pueden criar y son más lingüistas y entonces esto es peor cuando lo revuelven con teorías bobas de evolutivas, que entonces que como por allá cuando éramos cazadores y recolectores, eh, las mujeres se dedicaban a la crianza, entonces desarrollaron cerebros para hablar y para criar y para educar y para sentir emociones, no, no. Primero, así ni funciona la evolución, ni funciona la genética, ni la genética evolutiva, ni, eh, ni el cerebro, ¿sí? eh, Los hombres tampoco son mejores para partear porque antes éramos cazadores, no, ni más precisos, no, depende de lo que hagamos desde la niñez, ¿sí? Eh mito sobre el consumo de fármacos, como que el alcohol mata neuronas y cosas por el estilo. Esto no es preciso. Lo que hemos hablado es que esto depende más de los estilos de vida, de qué hacen las personas, del tipo de alimentación, del estrés y eh, de la calidad de sueño y otras cosas por el estilo. Sí. Mm, las neuronas mueren por otras circunstancias y no por consumirse un guaro. Sí. Y, pues, entender un poco el funcionamiento de las drogas es mucho más complejo, ¿sí? Entonces, después veremos algo de psicofarmacología, ¿no? Algunos mitos relacionados con las drogas, por ejemplo, la marihuana no es adictiva, sí es adictiva, es demasiado adictiva, ¿sí? eh, Las vertientes actuales, es, se puede considerar la marihuana como una droga dura, ¿sí? De la cual puedes caer y no salir, eh, que genera adicción psicológica. No, así cuento de la adicción psicológica y fisiológica es pura carreta. La adicción es adicción, fisiológica y psicológica. ¿sí? El consumo recurrente afecta permanentemente el cerebro. O sea, yo tengo, una vez, hace un par de años escribimos un libro en el que hicimos unos estudios con estudiantes universitarios y los consumidores recurrentes tenían cerebros muy alterados y por lo tanto funciones cognitivas muy alteradas, principalmente en términos de memoria, control, pensamiento, solución de problemas, ¿sí? eh, Esto de la gimnasia cerebral también es otro de los mitos, o sea, es que, que, que hacer movimientos va a permitir conectar mejor los hemisferios y por lo tanto más creativo, más debe pensar mejor... No hay evidencias que demuestren esto, que ejercicios de coordinación mejoren el funcionamiento del cerebral y tengan efectos significativos sobre procesos como memoria, atención y demás. Y, y de esto está llena la educación y las terapias ocupacionales y otra cantidad de cosas que no tienen fundamentos. Y por lo tanto hacer tareas mentales como sudokus, laberintos, pruebas de crucigramas y demás, no te hace más inteligente, no te hace... Eh, más eh, creativo, nada, simplemente te hace pues, mejor para, el, para resolver esas tareas. ¿sí? O sea, eso no se generaliza a otras tareas. Y hay una cantidad de programas de celular de, y, de, y cursos de brain gym y de entrenamiento cerebral que en realidad no son útiles. ¿sí? Eh, sobre la plasticidad cerebral, sobre el desarrollo, también hay varios mitos. Sí, eh, por ejemplo, que solamente desarrollamos neuronas durante periodos tempranos, ¿no? Las neuronas nacen, crecen y se conectan durante toda la vida, ¿sí? El, hay intensa plasticidad, podemos aprender toda la vida, aprender arte toda la vida, otro idioma, otro lenguaje, ¿sí? Nunca para esto ni siquiera en la vejez. Los efectos, por ejemplo, esto de la música, es, efecto Mozart no no existe, esto en realidad no es significativo, escuchar música clásica y, y Mozart, por ejemplo, no tiene efectos significativos sobre el funcionamiento intelectual. Es bueno escuchar música, pero y, pero así como es bueno que a uno lo cuiden, ¿no? Pero no música clásica, o sea, nada sirve responderle música clásica a un niño si no lo miras o si no lo cuidas, ¿sí? Eh, bueno, igual actualmente hay una cantidad de suplementos, vitaminas, embriones de pato, vitacerebrina, complejo, bueno, que te juran que te, son saludables para el cerebro, pero no hay evidencias que omega 3, es, eh, extractos de hígado bacalao, y estos sirvan para algo en el cerebro, ¿Sí? Esto se volvió muy, <ríe> es muy actual, este mito sobre las antenas, y es que supuestamente las eh, la tecnología 5G y las ondas de los celulares eh, afectan al cerebro y están hechas para controlarnos. <risa> Eso no tiene sentido. El cerebro está aislado por hueso, tejido, líquido, cefalorraquídeo y estas ondas no llegan directamente, no hay evidencias tampoco de que ondas, por ejemplo, la frecuencia eh, magnética de las ondas de celular puedan alcanzar y, y afectar la fisiología cerebral. ¿Sí? Y hasta el momento no hay una sola demanda ante una empresa de comunicación por daños ocasionados por antenas de celular o celulares. ¿Sí? Muy bien, esto es más o menos como el gran resumen de qué es la neurobiología, la psicobiología, las neurociencias. Y un poco los mitos que se dan en el trabajo de estas disciplinas. ¿Alguna pregunta? No, señor.